Bienvenidos a un nuevo video de tu canal Elmer Paucar. En esta oportunidad estaremos desarrollando un nuevo ejercicio paso a paso con ustedes. te está llegando por primera vez en nuestro canal, no olviden suscribirse y activar la campanita para que YouTube les mande una notificación cuando estoy subiendo un nuevo video. Eh, también no olviden visitar a mi blog, ahí pueden encontrar muchos ejercicios y descargarlo en DwG, el ejercicio. Y Aquí el link lo voy a dejar ahí en la descripción. Bueno, sin más comentarios, vamos a empezar con otro nuevo ejercicio. Vemos que en el ejercicio vamos, en, vamos a encontrar muchos radios y muchos tangentes. En primer lugar, lo que tenemos que hacer es eh, aquí el 55 o el 72. No, Tenemos una distancia de 62, otra distancia de 55. Pero en este, para este ejercicio vamos a empezar de aquí, donde dice... 55 primer lugar 55 vamos a ir por la mano derecha o también podemos irnos por la mano izquierda en este caso vamos a ir con por la mano eh, derecha en este caso tenemos una distancia de 55 y un office que es de 8 eso lo vamos a estar realizando en primer lugar nos vamos línea les aparece de este de este tipo de ventana lo que tenemos que ir inicio o one y ubicamos la línea Hacemos clic en línea y nos dice especificamos un punto cualquiera. Bueno, vamos a especificarle una distancia que es de 55. Ok, ahí está una distancia de 55. Pero tenemos una altura, también una altura que es de 94 y que es de 30. En este caso, para estar generando el diámetro de 30 y el diámetro de 60. Para ello, lo que tenemos que ser sumado los dos nos va a dar 124. Para ello, nos vamos línea de este punto bueno si no nos especifica el primer punto nos vamos parte inferior en los nat a clic ahí objetivos nat y seleccionamos todo ok listo ahí nos aparece todo bueno su parte una altura dice que es de 124 sumado 124 ahí tenemos 124 y en ese punto vamos a hacer un diámetro de 30 no un diámetro para ello nos vamos eh, el comando círculo nos vamos aquí deslizamos y digitamos el comando eh, diámetro no centro diámetro hacemos clic ahí eh, especificamos el punto que vamos el diámetro y nos dice de cuánto queremos ser el diámetro en este caso de 30 no de 30 listo enter y el otro es de 60 Así, igualmente nos vamos en diámetro especificamos el punto y de 60, ok, de 60, listo. Ahora lo que tenemos que hacer es: eh, eh, ya tenemos la distancia, ya tenemos la distancia, y otro es una distancia de 55, ¿no? Vamos una línea de este punto y 55, a la derecha, ¿no? 55, y nos dice: tenemos una línea de referencia, como vemos acá, una línea de referencia que une al punto centro. ¿No? en este caso vamos a ubicarlo la línea de referencia eh, de línea de referencia a este punto ¿okay? ya tenemos la línea de referencia vamos a poner de otro color para no eh, confundirnos seleccionamos propiedades y nos vamos a cambiar de color vamos a poner un color más a oscuro, ahí está, de ese color, listo, ya son líneas de referencia, ya, ese color hace ser líneas de referencia, bueno, ahora lo que tenemos que ir a hacer este este diámetro, que es un ancho de 14 y otro de 30, en este caso tenemos una distancia de 50, vamos a generar una línea de este punto, que es de 50, listo, y en ese punto vamos a generar un diámetro de eh, de 14 ok de 14 y otro es de 30 nos vamos el comando diámetro de gran diámetro y otro de 30 ok ya tenemos ahí ahora nos dice que esta línea para unirlo tenemos que hacer eh, tangente tangente línea para ello lo que tenemos que ir es eh, desactivamos el osnat seleccionamos nos vamos OSNAT a osnatas Desactivamos todo, desactivamos todo y nos vamos igualmente ahí osnat, deslizamos y nos vamos a ubicar tangente, tangente, ¿no? Tangente nada más. Y ahora nos vamos en línea, ubicamos tangente, y segundo tangente. Y listo, ya nos generó la tangente lineal. Ok. Bueno, hasta ahí ya tenemos y ahora nos dice que tenemos un radio de 5, no tenemos un radio de 5. Y para ello lo que tenemos que es tangente, tangente, radio. Nos vamos en el comando tangente, el círculo, deslizamos, tangente, tangente, radio, ¿no? Vamos a hacer clic ahí, primer tangente, segundo tangente y un radio de 5 porque nos pide ahí. Listo, ya, ya tenemos el diámetro el radio de 5, ahora el siguiente comando, vamos a utilizar el trim, el trim para estar recortando todos los que, elementos que no nos eh, sirve en este caso, vamos trim, seleccionamos trim, ante clic derecho y ubicamos, No, este elemento no sirve, esta línea tampoco, ni esta línea y ahí quedamos No, hasta ahí momento, ok, ya tenemos ahí ya tenemos ahí y ahora nos dice que es un Radio de 30 en este caso, un radio de 30. Ahora, para generar el radio de 30, también vamos a hacer el, el tan, eh, tangente, tangente, radio. Nos vamos, deslizamos circle, tangente, tangente, radio, primer tangente, segundo tangente, y el radio que nos pide es de 30. Digitamos y listo, ya tenemos ahí. Ahora seguido, vamos a borrarlo. Para, borrar, eh, para no nos mol fastidie, en este caso, ya ahí tenemos el radio. Ahora, eh, esta línea eh, también, también vamos a generar ¿no? para hacer el radio de 14, pero esto nos dice que es una distancia de eh, 62, en este caso, ¿no? una distancia de 62. Bueno, vamos a hacer una línea, ubicamos el punto medio, bueno, nos activamos vamos a activarlo todo, vamos a activarlo todo para seleccionar el punto medio, ok. El punto medio. Y de aquí dice 62. Ok. 62. Listo. 62. Y una, y una altura es de 8. ¿no? Una altura de 8. Hacemos una altura de 8. Y eh, de, estiramos a esta parte. Una línea referencial. Y también otra línea de este punto. Vamos a generar para y a tener la altura de 8, vamos a recortar este punto y este punto, listo, ya tenemos una altura de 8, ok, ya tenemos una altura de 8, pero aquí vamos a generar un radio de 14, para ello lo que nos vamos a, tangente, tangente, radio, primer tangente, segundo tangente y radio de 14, listo, los restos vamos a borrarlo con trim, seleccionamos el comando trim, al clic derecho y listo, ok, Listo, y ya tenemos esa parte, esa parte, esa parte ya tenemos. Bueno, esa parte ya tenemos. Y lo que vamos a hacer es eh, por la mano izquierda, ¿no? Por la mano izquierda. Y también, bueno, esto vamos a hacerle de color blanco, ¿ya? Match. De acá, color blanco. Y vamos a borrarlo, ¿no? Esta línea de referencia, listo. Ahí lo borramos. Ya te lo suprimimos, ok. Ya tenemos ahí, ok. Ya tenemos ahí, ya tenemos ahí. Ya estamos avanzando hasta ahí, hasta el momento estamos yendo súper, súper bien. Ahora nos vamos en la mano izquierda que tenemos un radio de 22. También tenemos un radio de 24, tenemos un diámetro de 8 y un diámetro de 24. Pero para ello tenemos que irnos de este punto, dice que es de 60 una distancia de 60 y una distancia de 30. Esto para ubicarle este punto, para generar el de 8 y para estar generando el de 24, Ok, Para ello lo que nos vamos a ir una línea. Ubicamos el punto centro y tenemos una distancia de 60, Ok. De 60 y tenemos otra distancia ¿no? Parte inferior de 30, ok, listo. Ya ubicamos este punto y vamos a hacer el diámetro de 8 y el diámetro de 24. Para ello nos vamos en parte superior izquierdo, deslizamos el diámetro, ¿no? seleccionamos diámetro y ubicamos 8, diámetro. El otro diámetro es de 24, ok, de 24, ok, de 24, listo. Okay, hasta ahí tenemos ya el diámetro de 8 y el diámetro de 24. Y para estar generando el este radios de 24 como también de 22, para que tenemos que hacer una línea, tenemos una línea de referencia que de 55 a, a tangente de línea. ¿no? Para ello lo que tenemos que ir tangente tangente línea, vamos a hacer los mismos pasos para estar generando lo que hemos generado, ok deslizamos, activamos tangente y activamos este, ok vamos en línea, primer tangente vamos a ubicarlo, a ver ahí está, vamos a ubicarle y listo, ya tenemos ya la, esta línea de referencia, que esta es de 55, ok y otra distancia es de 72 que tenemos para estar generando aquí ok, de 72, esto, bueno esto nos hemos confundido, vamos a borrarlo eh, acá, línea este punto a ver vamos a ubicarlo bien de una línea de este punto dice que es de 72 ok 72 hacemos una altura de 8 y unimos a este parte ok listo ahora lo que tenemos que hacer es el radio de 22 ok para ello lo que tenemos que ir con el comando tangente tangente radio ok nos vamos ubicamos Utilizamos tangente, tangente, radio, primer tangente, segundo tangente y que es de 22, ok, de 22. Listo, ya tenemos ahí, lo vamos a eliminarlo. Trim, anticlí derecho y trim, anticlí derecho y eliminamos esta parte. A ver, ¿por qué no nos elimina? Allá ah, no nos elimina porque no está chocando. Vemos que no está chocando y por ello, ¿por qué no está chocando? Algo hemos hecho malo ok, vamos a verificar a ver dónde hemos hecho mal a ver dónde me hemos hecho mal, ah ya aquí es, ya ve, aquí es ok, a ver vamos a verlo vamos a eliminar esta línea vamos a eliminar esta línea ok, y vamos a generar de esta línea vamos a generar 55 ya, 55 es de este punto, ok de este punto, vamos a deslizarle a este punto, ok, a ver Hoy sí, de este punto es como vemos las líneas de referencia de donde está tomándonos. Ahí está, ¿no? Ok, ya, listo. Hoy sí, vamos a borrar este círculo. Vamos a hacer una línea. Vamos a hacer una línea hasta unirlo a este punto. Ok, listo. Este vamos a, vamos a recortar también con el comando trim. Recortamos y listo, ¿no? Ya tenemos este, este es lo último, lo vamos a recortar. Bueno, ahora vamos a irnos para tangente, tangente, radio para hacer el radio de 22, primer tangente, segundo tangente y radio de 22, listo. Ahora vamos a recortarnos, trip anti clic derecho y ahí nos ha recortado, ¿ok? Y ya tenemos ese parte y aquí partes, para estar siendo el círculo es el radio de 24, para estar generando eso tenemos que hacer tangente, tangente, radio, primer tangente, segundo tangente y Radio de 24. Ok, radio de 24. Ahora seguido vamos a estar eh, borrando. Vamos a estar borrando este trim, comando trim, anticlí derecho y listo. Ok, vamos a estar borrando esta parte también. Trim, anticlí derecho y trim. Ya tenemos esta parte, ya tenemos esta parte. Y ahora para estar generándolo todo lo que es interior, lo que tenemos que hacer es, dice que tenemos un ancho 18 y también una altura de 7 y también una, un ancho de 3. Bueno, para generar todo eso, lo que tenemos que hacer, por ejemplo, de esta línea, de esta línea vamos a hacer un office, que es de 3, seleccionamos el comando office, seleccionamos el comando office, digitamos 3, digitamos 3, digitamos 3 enter seleccionamos de esta parte eso también dice que es 3 centímetros y listo ahora parte inferior es de 7 centímetros ok vamos a un office digitamos 7 y enter perdón un office de 7 digitamos acá listo ok y para a, a estirarlo esta línea vamos a utilizar el comando extender ok vamos en trim deslizamos extend a clic derecho necesitamos este punto y este perdón eh, extenden clic derecho anti clic derecho a ver anticlick derecho a ver vamos extender ubicamos este punto anti clic derecho y listo ok anti clic derecho listo ok ya tenemos ya esta altura y ahora dice que tenemos una altura de eh, 18 también no de 18 vamos a un office ubicamos el comando 18 enter, vamos a este punto, de este punto y de este punto, ok, ya tenemos 18, vamos a extenderlo, o le vamos a dejar ahí también, por efecto, ok, tenemos un radio, también dice que tenemos un radio de 10, tenemos un radio de 7, tam también tenemos un radio de 7, para dejar generando vamos a hacer un tangente, tangente, radio, para hacerlo más rápido, ok, vamos, el, deslizamos el comando tangente, el círculo, tangente, tangente, radio, seleccionamos y listo. Primer tangente, primer tangente, segundo tangente, y es radio de 7. Ok, ahora el otro también, primer tangente, segundo tangente, radio de 7. El otro es radio de 10. Igualmente tangente, primer radio, segundo radio y de 10. Ok, listo. Ahora vamos a estar recortando los restos con el comando trim. Vamos, deslizamos comando trim anti clic derecho recortamos esta parte recortamos esta parte recortamos esta parte recortamos esta parte y recortamos esta parte ok vamos a recortar recortamos y recortamos y recortamos ok y los restos que nos sobra vamos a eh, eliminarlo nada más seleccionamos y suprimimos seleccionamos y suprimimos porque ya no nos está eh, sirviendo ok ok ya tenemos esto bueno acá falta recortarlo vamos a recortar trim Vamos a verlo bien para recortarlo. Ok. Listo. Ya borramos. Suprimimos eso. Y ya tenemos la parte inferior. Ahora lo que nos falta es el ancho, el círculo de, eh, de, ancho, de un ancho de 18. No, esta parte nos falta. Ok. Para generar eso, nos vamos acá con Office. Vamos a hacer un Office de 18. Digitamos 18. Círculo 18. Listo. El otro también de 18. Ok. Ahora los restos vamos a borrarlo. Vamos el trim. Trimante clic derecho, borramos esta parte, borramos esta parte, este parte también y este parte, ok. Ya tenemos ahí el, el, el del centro, vamos a eliminarlo, lo que no necesitamos, seleccionamos y suprimimos, ok. Seleccionamos y suprimimos, listo, ya vamos hasta ahí, estamos súper mejor. Ahora nos falta este parte que tenemos un radio de 5, ¿no? Un radio de 5. Ahora igual tenemos que hacer... Acá un Office de 3 centímetros. Ok. De 3. Un Office de 3. Ok. Seleccionamos. Y un Office de 3. Ok. Ahora lo que vamos a ir a recortar. Click, eh, trim. Ante clic derecho. A recortamos. A ver, recortamos este parte. Y este parte recortamos. Ok. Ya tenemos y acá tenemos un radio de 5. Como dice, no, este radio va a estar generando de 5. Ok. Vamos a tangente, tangente radio. Tangente, tangente, radio, primer tangente, segundo tangente y radio de 5. Y vamos a estar recortando, trim, anticlí derecho, recortamos esta parte, recortamos esta parte. Ya tenemos esa parte. Y ahora que nos dice, y ahora que nos dice que aquí tenemos un radio de, de 45, ¿no? Un radio de 45. Para estar generando este radio de 45, nos vamos igualmente tangente, ¿no? Mucho se trabaja tangente, tangente, ¿no? que primer tangente, segunda tangente y radio de 45, ok, ya tenemos ahí, vamos a, elim a eliminar lo que no nos sirve, listo, ya eliminado eso parte y ahora un office de 3, este, este 3, no, este 3, este es una distancia de 3, un office y nos ubicamos de 3. Y deslizamos esta parte, listo. Vamos a hacer el radio que nos pide acá de 5 y aquí también de 5. Ok, vamos tangente, tangente, radio, primer tangente, segundo tangente es de 5. Igualmente tangente, primer tangente, segundo tangente, y otro de 5. Ok, enter, listo. Vamos a recortarle ahora seguidamente. Vamos a recortarla. No nos sirve esta parte, ni esta parte, ni esta parte, ni esta parte, ni esta parte, ni esta parte. Ni esta parte ok, ya no nos sirve, de este par tampoco ya no nos sirve, vamos a estar eliminando lo que no nos sirve Su seleccionamos, suprimimos a ver acá, a ver acá, según el dibujo, vamos a recortar este parte, vamos a recortar este parte eh, este parte vamos a recortar y también esta parte, ¿no? ok, este parte vamos a recortar. listo listo, esto vamos a eliminarlo seleccionamos, suprimimos, seleccionamos seleccionamos suprimimos ok ya tenemos esta parte bueno eso también vamos a, a ver vamos a recortarlo vamos a recortar tenemos de derecho recortamos esta parte ok vamos a seleccionar esta línea lo suprimimos ok ya tenemos vemos ya vemos ya que no está mejorando el dibujo ya vemos que está mejorando el dibujo ahora lo que tenemos que hacer es por ejemplo eh, de esta parte, también de esta parte, de esta parte que tenemos que hacer ahora aquí también nos pide el radio de 5, esta parte radio de 5, nos vamos tangente, tangente radio, primer tangente, segundo tangente y radio de 5, ok. Vamos trim para recortar lo que no nos sirve para que no nos estorbe, no ok. Listo, vamos a recortar esta parte, ah, ah perdón, perdón, perdón, no estamos confundiendo. Vamos a hacer primero el 3, no el 3 que nos está pidiendo acá. Vamos a un office. Hacemos, digitamos 3, enter, listo, círculo, listo. Ahora en este es radio de 5. Tangente, tangente, primer tangente, segundo tangente es de 5. Listo, vamos a recortarlo. Trim, ante clic derecho, recortamos esta parte, esta parte, esta parte y esta parte. Ok. Vamos a eliminar esta parte. Oh, falta recortar, falta recortar. Vamos, trim, recortamos esta línea. Y listo, vamos a seleccionar y suprimimos. Seleccionamos y suprimimos, esto también vamos a seleccionar Este tengo, vamos a seleccionar y vamos a suprimirlo, lo que no nos sirve Ok, bueno, ya tenemos ahí, ya tenemos ahí, ya tenemos ahí Ahora ya tenemos ahí, a ver, este también no nos sirve, esta línea tampoco Vamos a recortarlo, trim, ante clic derecho, recortamos, listo, listo Ya tenemos ahí el dibujo, ya tenemos el dibujo ahí, ok, mira ¿Dónde nos falta? No nos falta nada, ¿no? Ok, y ya tenemos el dibujo terminado, espero que le hayas gustado. Pero antes de ello, que nos vayamos, antes que nos vayamos, antes que nos vayamos, vamos a estar acotando para si realmente son de 18, ¿ok? Si son realmente la distancia. Para ello nos vamos a acotación, acotación línea, deslizamos, ¿ya? Vamos a seleccionar línea, ¿ya? Primero, parte inferior, seleccionamos esto hasta este punto tenemos 72, ¿ok? Vamos seguidamente, hasta aquí tenemos 62. Ahora el otro es también de línea, vamos a acotarle de este punto a este punto es de 55, vemos que es de 55. Igualmente, de este punto a este punto es de per, per, per, a ver, aquí hay uno, ahí está, de ese punto a este punto es de 55, ¿ok? Vamos a esta altura, esta altura dice que es de 8, ok, y esta altura dice que es de 7 no ok, espérate ah, ya. Eh, a ver, a ver, a ver acá nos hemos fallado acá hemos, eh, nos hemos confundido porque de acá es de 7 ¿no? acá es de 7 ok, nos vamos a un office seleccionamos y seleccionamos número 7 ¿no? okay, a ver. nos hemos estado confundiendo porque ahí ahí, listo ahí es de 7 y esto vamos a eh, vamos a corregirle esa parte, vamos a eliminar este parte, a ver, vamos a eliminarla eso lo vamos a hacer rapidito vamos a hacerle rapidito nada más, rapidito rapidito, vamos a eliminarle todo esto, este eliminamos y este eliminamos, ok vamos un office vamos un office 3, de este parte de este punto y listo acá ahora un office de eh, 7, de 7 un office de 7 otra vez de acá un office de 7 y luego un office de, de 18. Ok. Un office de 18. Ok. Un office de 18. Nos vamos de este punto a este punto. Ok. Listo. Ya vamos a tenerlo. Tenemos ahí. Eh, ahora lo que tenemos que hacer. Un office de 18. Este un office de 18. De acá también un office de 18. Ok. Vamos a extender la línea. extender Vamos en este círculo. Ante clic derecho. Extendemos. Y extendemos. A ver extendemos, listo, ahora vamos a hacer un radio tangente tangente de, de 10 primer tangente, segundo tangente y listo ahora el otro es de 7 tangente, tangente radio, primer tangente, segundo tangente de 7 el, el otro también es de 7, vamos tangente, primer tangente, segundo tangente y de 7, ok, vamos a eliminarlo los restos, vamos a eliminarlo trim, trim, listo, eliminamos este punto, este punto, este punto vamos a eliminarlo este punto porque no nos sirve ok porque no nos sirve a veces a veces la mano se va no a veces la mano se va a veces la distancia digitamos mal y ahí nos va no pero eso es fácil de eh, ya este de corregirlo vamos a corregirlo a ver esta ventana vamos a cerrar qué no está saliendo esta ventana a ver a ver ok cerramos borramos esta parte borramos esta parte esta parte también y esto vamos a recortarlo clic derecho recortamos borramos esta parte ok ahora la distancia nada más vamos a borrar esta parte la distancia vamos a un office y digitamos 18 ¿no? 18 que 18 de aquí y 18 de esta parte y listo y vamos a hacer un office de 3 para hacer un office de 3 de esta parte y listo, ahí nomás, ahí nomás. Vamos a recortarle, trim, recortamos esta parte, recortamos esta parte, esta parte y esta parte y esta línea. ¿Ok? Listo, ahí tenemos, ahí tenemos, ya le, ya le corregimos así de segundos. ¿Ok? Ya le corregimos. Ahora vamos a ir a Cotation, vamos acá a sacar una línea y vamos a especificar de este punto a este punto que es de 7. ¿Ok? Ya tenemos, este punto dice que es de 3. Para ello nos vamos acá. Eh, una inclinación de línea, una inclinación de este punto a este punto, ok? Ya tenemos tres, ahora lo que tenemos es ra eh, los radios que vamos a ubicarlo, vamos acá eh, los radios, este radio es de 30, ok? Es el radio de 30 pero nosotros el de diámetro, ahora para ubicar el diámetro nos vamos acá, el diámetro donde está, diámetro, seleccionamos dice que es de 60, ok? El otro es de 30, ok, listo. Este radio es de 60. Este es el grande, el radio es de 30, el diámetro es de 60. Ok, ojo ahí, no va a decir que de el radio es de 60 y es no hemos hecho mal. No, no, este del círculo grande, ya el radio es de 30, el diámetro es de 60. Ok, Mo continuamos. El diámetro de este de acá es 14, el otro de diámetro es este de acá eh, 30, ok listo, otro diámetro tenemos acá aparte que esto es de 8 y el otro es de 24, ok, vemos que en la figura no está saliendo bien, ahora lo vamos a radio, acá deslizamos eh, radio este radio es de 24 y este radio es de 22 ok, listo, ahora este radio dice que es de 7, vamos 7 y este radio es de 10 este radio también es de 7 ok este radio es de, 20, de 14 de 14 y este radio es de 30 ok ya tenemos este radio es de 5 listo ya tenemos ahí ya tenemos este radio también nos dice que es de 5 ok ya tenemos ahí ya tenemos ahí ahora vamos a esa distancia de 18 si realmente es 18 ok ubicamos de este punto a este a ver a ver vamos a deslizar este punto a ver, vamos a borrarlo de este punto, vamos a ubicarlo, a ver, de este punto, a ver. Vamos a ubicarlo. Vamos a seleccionar todo, creo que nos falta ya ve, por eso no nos está ubicando. Seleccionamos todo. Ubicamos el centro, ubicamos el centro. A, ver, a veces el centro, ¿no? Ahí. A veces esto, ¿no? Si inclinas más es demasiado. Ahí es el es paralelo, ¿no? El paralelo. Y acá tenés 18. ¿ve? vemos que es 18, por todos lados es 18 vemos que es 18 a ver, a ver a este punto, a este punto es 18 ok, listo, ahí tenemos 18 ahora lo que vamos a hacer es la altura, no nos falta una línea de este punto, eh, de este punto de este punto hasta este punto dice que es de eh, de, de 94 ok, y el siguiente el siguiente es de 30, ok, es de 30, listo, día es de 30 y ahora este ancho, este ancho, este ancho, este punto a este punto es de 60 y el siguiente, el siguiente, el siguiente es de, a ver, a ver eh, el siguiente de aquí, de este punto a este punto es de 30, ¿no? de 50, perdón, de 50. Okay, ahí está, de 50. Listo. Ahí ya tenemos ya. Ya tenemos ya. Listo. Ahí creo que ya hemos culminado. Ya hemos culminado. Va, vamos a hacer un zoom. Vamos a hacer un zoom para visualizarle mucho mejor. Listo. Listo. Ahí ya tenemos. Ok. Bueno, ya tenemos el, la figura acotada, ya tenemos ya todo listo y también como le vuelvo a repetir, si usted ha llegado por primera vez, no olviden suscribirse, activar la campanita para que YouTube les mande una notificación cuando esté subiendo un nuevo video. Bueno, en la misma figura, en la próxima video, vamos a hacer en 3D, ya. Vamos a hacer en 3D, tengan atento que voy a estar subiendo videos en 3D. Vamos a hacer en 3D, ahora es en 2D. Para el próximo video, vamos a hacer en, entre día. Bueno, por ello, no olviden suscribirse y activar la campanita. Bueno, sin más comentarios, nos, va, nos vemos en otro próximo video. Que tenga un buen día. Chau, chau.